acostumbrados a vivir en, en grandes ciudades o incluso en el exterior y volver aquí al pueblo pues ha sido volver a conectar con la naturaleza, con, con la calma, sobre todo encontrar un ambiente vecinal muy joven. Se vive muchísimo más tranquilos, así que puedes tener una familia con más tranquilidad, disponer de tu espacio. Aquí nos sentimos genial, la gente nos ha cogido muy bien. He podido montar mi propio negocio de ganadero y la verdad que la gente me ha cogido muy bien. Son buenas, porque vivir en una casa, en un pueblo, está perfectamente bien. Pues que vivimos tranquilos, ahí está todo muy bien, la economía es más barato y que tenemos de todo, vamos. El privilegio de un pueblo pequeño es que aquí hay una vida tranquila. Vecinos amables que siempre vendrán al rescate y siempre ayudarán en todo. Vale, Principalmente la ventaja es que nosotros no lo vemos como un municipio de escasa población, lo vemos como una familia grande. Bueno, pues yo vengo de vivir toda mi vida en la ciudad, y bueno, pues el cambio ha sido uh, todo perfecto. Estoy, me siento completamente integrada en el pueblo, es un pueblo muy pequeñito. Pues te da la posibilidad de establecerte, de empezar a crear un hogar. Poder estrenar una casa eh, en una población así pequeñita, una casa con que no te falta de nada, eh, con tu calefacción, con tu suelo de madera, con no sé, a mí me parece que es suficiente. Sí. Da posibilidad de alquilar una casa a un precio asequible y la verdad es que la casa está súper bien. Para motivar a la gente de quedarse en, el, en los eh, pueblos a vivir está bien para todos. Sí, el programa de habitales da ayuda a la segunda llena rural. Quizás sea, sea mucho más fácil rehabilitar casas, darles una segunda vida. Un programa como estos ayuda no solamente a la persona que va a ingresar al programa, sino también a un municipio o a un pueblo como este. Bienvenidos al acto de presentación del Plan de Acceso a la Vivienda para Jóvenes de la Junta de Castilla y León. Para dar testimonio en primera persona de sus características, intervienen a continuación la directora de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, María Pardo Álvarez, e Iván Sánchez Campos, beneficiario del programa Rehabitare. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy Buenos bien. Días. Aquí bien? A hablar un poquito de nuestra experiencia. ¿Te uh -huh. acuerdas de cuando nos conocimos por primera vez? Uh -huh. Hace un par de meses que estuvimos juntos también en un plató. Uh -huh. ¿Te acuerdas sí, que también claro estuvimos hablando esto? ¿Qué me lo hiciste, Iván? Bueno, ¿Hiciste muchas fenomenal? gracias, tú también. <risa> Aquí estamos para renovarlo <risa> un Bueno, poquito. mira, antes de darte la palabra, uh -huh. como esto es un acto institucional, me vas a permitir un minuto que, que uh -huh. me presente, ¿de acuerdo? Por supuesto. Buenos días, presidente, consejero, eh, directores generales que nos acompañáis. ...representantes de las organizaciones de la juventud... ...y también del sector de la construcción que nos acompañáis hoy aquí... ...para conocer esto, este programa... ...y sobre todo, buenos días a los jóvenes que hoy habéis decidido venir aquí... ...y ocupar vuestro tiempo en conocer esto que hemos denominado... ...el Plan de Acceso a la Vivienda Joven de Castilla y León... ...que es un programa que hemos preparado con muchísima ilusión... Eh, ...que hoy presentamos formalmente, que lo hemos denominado tuya... ...ahora lo conoceréis a través de un vídeo institucional y que pretendemos que, a través de lo que hoy os vamos a explicar, pues podáis difundirlo, conocerlo y, sobre todo, pues aprovecharos de, de ello. Para empezar ese testimonio, pues hemos invitado a un personaje y a un protagonista de una de esas medidas que, bueno, forman parte de este plan de, de acceso a la vivienda. Algunas ya son conocidas y ya existen. Él forma parte del programa Revitare que ahora vamos a explicar, pero después os eh, vamos a dar a conocer medidas eh, nuevas ...que se van a implantar pues, a lo largo de estos años y que bueno, están pensadas pues, exclusivamente en vosotros, en los jóvenes... ...y en algo tan esencial como es daros la oportunidad de acceder por primera vez a una vivienda y empezar pues, una vida independiente. Bueno, Iván, cuéntame, preséntate si te parece, hazlo sí. tú, que uh -huh. lo haces muy bien y es probablemente bueno. mejor que yo. <risa> pues nada, soy Iván Sánchez Campos, tengo 35 años... Vivo en Tamariz de Campos desde hace tres años y medio, más o menos, gracias al programa Revitare. Y muy contento aquí de explicar un poquito cómo llegamos allí y cómo estamos evolucionando. Bueno, y además acabas de ser padre, tienes una uh -huh. cara de felicidad evidente, ahora nos lo cuentas también. <risa> pero ahora de... mismo, además, es que sí, llevas sí. cinco o seis días. El día del padre. padre, me hicieron es padre. Fenomenal. No, fenomenal. Así que, Oye, eh, Iván, una cosa, dices que vives en Tamariz, pero tú eres uh -huh. de Tamariz, vivías allí, eres... Eh, Soy o, de, o, Tordesillas. de Tordesillas, Nací, he vivido en Tordesillas prácticamente toda mi vida. Hasta que encontramos esta... esta... ¿Por qué en Tamarit? Uh -huh. Cuéntanos. Bueno, pues fuimos un, un domingo a ver a un amigo, mi pareja y yo, y, y después de charlar un poquito con él y demás, queríamos ir a tomar algo al, al teleclub del pueblo. Pero estaba cerrado. Y le preguntamos, ¿y cómo está cerrado un domingo? Si es casi obligatorio abrir. Dice, porque no tenemos nadie que se haga a cargo de, del teleclub. Y yo que me gusta mucho la jardinería y demás, me fijé también un poco en los árboles, los arbustos, estaban un poco abandonados. Digo, ¿y tampoco tenéis jardinero? Dice, no, es que el que lleva el teleclub tiene que, tiene que llevar el tema de jardinería. Y yo, pues eso sería un trabajo perfecto para mí. Entonces estaba en el paro y me dijeron, pues vete a hablar con el alcalde, se lo propones y si le parece bien, pues, pues adelante. Y no lo pensamos, cogimos el coche, fuimos a ver a, al alcalde y la sorpresa después de que le gustara nuestra proposición fue que, que nos ofrecieran una casa eh, que estaban arreglando con el plan Revitare. entonces eso ya fue perfecto vale y qué te contó el alcalde respecto al plan Revitare? te explicó en qué consistía uh -huh. sí me consistió que, que vamos me comentó que, que eran viviendas que se arreglaban con con una subvención de la junta de castilla y león uh -huh que solían ser casas en desuso, como casas de los maestros, o camineros, o, o, o cosas así. Y, y nada, nosotros encantamos, encantados, desde que la vimos así medio en ruinas o a sea, la casa que es ahora, ha, ha sido un cambio brutal. Cuando verdad. te la encontraste, ¿qué, ¿qué impresión te dio? ¿Que estaba bien? ¿Que era una buena No, estaba, estaba casi en ruinas, eh, mm. medio caída, y, bueno, y la arreglaron con todas las comodidades, bien aislada, con buenas ventanas, con suelo de madera. La verdad es que es un lujo. Vale. Una pregunta que te hago. ¿Más o menos cuánto mide eh, tu uh -huh. casa? Eh, unos 90 metros cuadrados, más, más el, patio, el patio. Pues sí, unos... Vale. Sí. Bueno, hemos visto un poco las imágenes, uh -huh. pero sobre todo una, una pregunta que yo creo que se están haciendo los jóvenes seguro. ¿Cuánto pagas de alquiler? Eh, 120 euros. Vale, o sea, que no uh -huh. llega a los 2 euros metro cuadrado. Uh -huh. Sí. Bueno, quería explicar precisamente que una de las condiciones del programa Rehabilitare, que como bien ha explicado consiste en una rehabilitación uh -huh. eh, de casas en desuso, especialmente en el medio rural, es que eh, imponemos a los dueños de esos inmuebles, que son casi siempre los ayuntamientos, la obligación de que lo destinen, preferentemente a los jóvenes menores de 36 años, y que además el precio de alquiler no pueda superar los 2 euros metro cuadrado. Como veis, es una opción real que permite bueno, pues un modo de vida, que es el que ha elegido, el que ha elegido Iván. Uh -huh. Si te preguntaran qué es lo que te ha hecho trasladarte allí, ¿qué, qué, qué trasladarías tú a los jóvenes de esa experiencia que, que, tienes, que se te uh -huh. ve en la cara? Pues que no se frenen porque sea un pueblo, que hay muchísimas posibilidades. Yo, en mi caso, he evolucionado muchísimo. De hecho, tampoco quería ser padre y ahora de repente he encontrado con esto y y que no tengan miedo y que, y que, y que se animen, que hay, que hay que levantar los pueblos. Fenomenal. Bueno, Iván, no podemos seguir uh -huh. mucho más, yo te preguntaría muchas más cosas, pero creo que eres el ejemplo claro de que hay ciertas políticas que están surtiendo efecto y que, que tienen éxito, como decía, era un modo de vida que la ha elegido y que bueno, pues le permite más que acceder a una vivienda, yo creo que crear un hogar. Creo que lo has creado, uh -huh. da gusto verte feliz y te Gracias. pediría... Que sigas con esa alegría y sobre todo que vayas contando a, los gente, a la gente joven uh -huh. con la que te, te relacionas pues este, este programa. Ahora vas a conocer más cosas uh -huh. ¿eh? que todavía pues, no hemos publicitado y espero que también sean interesantes para ti. Seguro que Muchas eso. Gracias, Muchas gracias amiga. a ti. Castilla y León te ofrece grandes oportunidades para vivir. Si eres joven y estás buscándolas, tienes soluciones mucho más cerca de lo que crees. Desde la Junta de Castilla y León, te presentamos Tuya. Una alternativa para que los jóvenes puedan hacer su vida en nuestra comunidad y en su propio hogar. Soluciones que van más allá de las ayudas. Ofreciendo avales para la compra de vivienda. Pero sobre todo, construyendo tu primera casa. Invirtiendo en la creación de nueva vivienda pública para la compra. Y construyendo y rehabilitando nuevo parque público de alquiler. Con nuevas formas de convivencia como el co-housing o el co -leading. Con Tuya, la Junta de Castilla y León te da el acceso que necesitas a tu nueva casa. Un hogar con el que independizarte y vivir plenamente en Castilla y León. Esta casa es tuya. Esta región es tuya. Esta oportunidad es...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 a los beneficiarios, a los representantes del sector de la construcción, a los directores generales. Bienvenidos a la presentación del Plan de Acceso a la Vivienda Joven, denominado tuya, como muy bien se ha explicado tanto por parte de Iván como por parte de María en la intervención anterior. Nuestro objetivo desde el Gobierno de Castilla y León es facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, porque nuestro objetivo es ayudar a la emancipación de los jóvenes a poder construir su futuro en Castilla y León y este plan es un plan ambicioso dirigido a menores de 36 años que estén empadronados en Castilla y León y vamos a hacer una inversión en torno a los 400 millones que va a beneficiar a unos 40.000 jóvenes de aquí al año 2026 El plan tiene cuatro bloques de medidas. El primero de ellos se centra en las ayudas a la compra con dos importantes medidas. Por un lado, en primer lugar, vamos a facilitar el acceso a las hipotecas. Vamos a facilitar a los jóvenes la compra de cualquier vivienda libre que sea inferior a los 240.000 euros. La Junta avalará el 17,5 del préstamo. Cuando un joven acude a una oficina bancaria a pedir una hipoteca tiene que pagar un 20% de entrada, más o menos. El banco le ofrece como mucho hasta un 80% del préstamo del valor de la vivienda. Con el aval de la Junta va a poder conseguir el 97,5% del préstamo con solo tener que pagar… ...un 2,5% de entrada inicial. Voy a poner un ejemplo para que lo entiendan todavía mucho más claro. Para comprar una casa de 240.000 euros... ...se necesitaría por parte de este joven o de la familia... ...una cantidad de entrada de 48.000 euros. Gracias al aval de la Junta de Castilla y León... ...de entrada solo tendrá que pagar 6.000 euros... Es decir, los jóvenes van a necesitar ahorrar menos dinero inicialmente para poder lanzarse a comprar una vivienda, vivienda libre. En este caso, van a ser 42.000 euros menos de entrada inicial. En segundo lugar, vamos a reducir un 20% el precio de compra de viviendas de promoción pública de la Junta en pequeños municipios. Estimamos que puede llegar a más de 500 viviendas que rondan los 100 metros cuadrados aproximadamente y que costará en torno a los 100.000 euros cada vivienda y supondrá un precio de compra de 80.000 euros sin ningún tipo de entrada. El segundo bloque va a ir orientado a las ayudas para el pago del alquiler del que quiero destacar las siguientes novedades incrementaremos el importe de las ayudas al pago de alquiler que pasa del 50% al 60%. Este incremento puede llegar incluso hasta el 75% si se reside en un pequeño municipio. Además, se incluye por primera vez la posibilidad de las ayudas al alquiler no solo por una vivienda completa, sino la novedad es poder pagar eh, el alquiler de una habitación, o mejor dicho, poder ayudar al pago del alquiler de una habitación. Las condiciones son que la renta eh, que se paga por la vivienda completa sean 500 euros al mes y por la habitación sean 200 euros al mes, que sea la residencia habitual y que no se tenga ninguna otra vivienda en propiedad, lógicamente. Y además, como en los últimos años, vamos a garantizar el pago de todas las ayudas a todos los solicitantes que cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria. No va a haber en esta línea de apoyo ningún tipo de limitación más que lo que he dicho. Un tercer bloque se centra en incrementar el parque público de viviendas de la Junta de Castilla y León, eh, 2.300 más tanto para la venta como para el alquiler. Para ello vamos a eh, establecer distintas modalidades. La primera de ellas, la construcción de más de mil viviendas colaborativas, colaborativas con 60 metros cuadrados, además tendrán sus zonas comunes de lavandería, el propio parking, zonas de ocio, etc. El alquiler rondará en torno a los 350 euros mensuales Estarán construidas con todas las garantías de eficiencia energética, lo que va a reducir, lógicamente, mucho las facturas en este ámbito de la electricidad. En segundo lugar, la rehabilitación de inmuebles públicos deshabitados, como el ejemplo que nos explicaba Iván, eh, de antiguas viviendas, bien de casas rectorales de las parroquias, casas de los maestros… ...las de los peones camineros, etcétera. Van a ser más de 130 viviendas en todo el territorio de Castilla y León... ...especialmente en el medio rural donde los jóvenes van a tener prioridad... ...como inquilinos con un precio asequible. Y en tercer lugar vamos a realizar adquisiciones directas de viviendas a las AREF ...o a otros particulares para incrementar nuestro parque público de viviendas... ...queremos adquirir en torno a las 150 viviendas en los próximos cuatro años. Y ya el cuarto bloque es el de los beneficios fiscales... ...por adquisición, rehabilitación y alquiler de vivienda habitual en el medio rural. Eh, esto fue aprobado hace tan solo unas semanas... ...por parte de eh, las Cortes de Castilla y León... Con la práctica eliminación del impuesto de transmisiones, con distintas deducciones en el impuesto de la renta de las personas físicas, y también tipos reducidos en el impuesto de actos jurídicos documentados, que voy a poner varios ejemplos para que lo entendamos mejor. Un joven que compre una vivienda de segunda mano en el medio rural, en torno a 150.000 euros aproximadamente, ...pagará por el impuesto de transmisiones 15 euros en la comunidad autónoma de Castilla y León. En otras comunidades que tienen eh, en este mismo impuesto tipos más altos, pagarán 15.000 euros. Es un ejemplo gráfico. Hay comunidades autónomas que por comprar una vivienda de segunda mano en el medio rural... ...en torno a los 150.000 euros, están pagando 15.000 euros... En Castilla y León se pagan 15 euros del impuesto de transmisiones patrimoniales. Además, podrá deducirse hasta 1.500 euros anuales en su declaración de la renta por la amortización del préstamo. Estamos hablando, por tanto, de medidas completas, ayuda a la compra, al alquiler, también el acceso a la hipoteca, bonificaciones fiscales, eh, el tener también un propio parque mmm, autonómico de, de viviendas para compra o alquiler, son medidas que lo que buscan es facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda. Ese es el objetivo primordial del Gobierno de Castilla y León, es una prioridad. No solo que los jóvenes tengan una buena educación, sino que también tengan la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida en nuestra comunidad autónoma. Creemos que es importante dar oportunidades y facilitar el acceso a la vivienda, es desde luego permitir eh, desarrollar un proyecto de vida en nuestra comunidad autónoma y especialmente para fijar la población en el medio rural. Se han puesto muchos ejemplos, uno de ellos, Iván, en Tamariz de Campos, en la provincia de Valladolid, pero han salido prácticamente to todas las provincias de Castilla y León. Yo concluyo diciendo que espero que estas ayudas se aprovechen al máximo, que muchos jóvenes puedan disfrutarlas, que puedan emprender su proyecto de vida en nuestra comunidad autónoma de Castilla y León. Esto es para los jóvenes de Castilla y León, pero también para quienes quieran venir a Castilla y León y empadronarse en Castilla y León y desarrollar su proyecto de vida en Castilla y León. Muchas gracias a todos. El acto ha concluido. Muchas gracias a todos por su asistencia.